resulta que mi papá una vez me dice, cuando vio ese entusiasmo que yo tenía para tocar marimba, me dijo, tenés que hacer algo y encontrarte con el duende. Antes, como a las dos de la mañana, vi que subió de la escala alguien y corrió y caminó hasta la marimba. Y comenzó a tocar, comenzó a tocar y yo escuchaba todo el, todo el ritmo que estaba tocando. Y luego de que tocó esos tres minutos, apenas él tomó la calidad y bajó, me desperté. A partir de esa fecha, comencé yo a coger ya la marimba en una forma diferente. Tradicionalmente el marimbero hace su marimba, el músico hace su, su instrumento su bombero hace su bombo, y eso ya no estaba pasando en la nueva generación de músicos del Pacífico. Nosotros aprendimos a tocar, pero no aprendimos a fabricar los instrumentos del Pacífico. Y esa era una parte fundamental, es una parte fundamental de la preservación de la cultura, porque si no hay instrumento no hay música, ¿no? Yo he dicho que la marimba es parte de, de la cultura y esa parte de la cultura la hacemos nosotros ejecutándola. Este es el patacolín. Pero hay que coger primero el son, como le digo, de la marimba para que suene la música bien bonita. Tocando nomás, pelén, pelén, pelén, no, lo que hace es dañar la música. Hay que buscar la tabla para cantar. La tradición es una cosa que hay que respetar y valorar, e investigar y preservar siempre. ¿Y qué, qué, ¿Y qué es eso de allá? Bueno, ese es el bambúcollé, son todos esos pangos, son esos patacorés, son esas jugas, son bundes tradicionales. Entonces, digamos que cuando entendemos y comprendemos y respetamos eso, pienso que tenemos licencia para, para hacer lo que queramos, las fusiones que queramos. Yo pienso que la marimba es él, en todos los el instrumentos, ella es la reina, como ella no hay dos. Cuando yo la toco, ay, no, no, no, una alegría inmensa, yo me entiendo con ella. Desde lo que hay una bomba, viene gritando, viva Colombia. Ay, viene gritando, viva Colombia, Del lo que hay una bomba.